El partido Colorado. La semana pasada fui recibido por la Comisión Especial de Deportes de la Cámara de Diputados para exponer sobre el proyecto que presentamos en abril de registro de hinchas del deporte. Hubo un buen intercambio, sin entrar en la profundidad del proyecto, sin entrar al detalle de los artículos, pero sí con eh, algunos intercambios respecto a, en términos generales a, a la propuesta que fue bien recibida por la mayoría de, de esa comisión. La idea es que podamos controlar quiénes son los que asisten a los espectáculos deportivos de manera de evitar la violencia que se genera lamentablemente eh, adentro de los escenarios deportivos y a veces también afuera. Lo que procuramos es tener una legislación, una herramienta normativa, legal que le permita tanto a las autoridades del Poder Ejecutivo como de la Asociación Uruguaya de Fútbol, de la Liga Uruguaya de Básquetbol, así como también la extensión de esa experiencia, si es positiva, hacia otros deportes y también a otros espectáculos de público. ¿verdad? La idea es que haya un registro de hinchas donde se pueda preservar la paz, la tranquilidad y se pueda disfrutar del espectáculo. En alguna oportunidad hemos hablado del proyecto, seguramente dentro de poco seguiremos hablando cuando en esta misma comisión se empiece a analizar en, en detalle el articulado. Pero es una, creo yo, una posibilidad, una herramienta que estamos poniendo a disposición y que invitamos a todos ustedes que nos están viendo a que la vean en nuestra página web, en la parte de proyectos de vamos10520.com.uy, lo van a poder encontrar y nos hagan llegar por ese medio todas las consultas, opiniones, sugerencias, porque es una propuesta abierta a ser mejorada entre todos.